Vida y estilo saludable. Presenta. ¿Quieres saber qué es la gastritis erosiva? Sigue viendo este video en el que resolveremos todas tus dudas. La gastritis erosiva es un trastorno del sistema digestivo por el cual se ve afectada directamente. La capa interna que recubre el estómago. Esto desencadena un proceso inflamatorio, seguido de un proceso de desgaste de la mucosa o erosión de la misma, trayendo consigo que el estómago quede desprotegido de los jugos gástricos a los que se ve expuesto. Estas son las principales causas de la gastritis erosiva. Antiinflamatorios El uso de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, Además de calmar las molestias relacionadas al dolor, afectan directamente a la mucosa estomacal. El uso indiscriminado del ibuprofeno o cualquier medicamento de este grupo de fármacos afecta directamente a la mucosa gástrica, generando la gastritis erosiva. Otras causas de la gastritis otras causas de la gastritis erosiva son el uso y abuso del alcohol, el estrés, las infecciones bacterianas, la exposición a la radiación, la intoxicación alimentaria, la ingestión de sustancias corrosivas, fumar, etc. Síntomas de la gastritis erosiva Los síntomas de la gastritis erosiva son variados, sin embargo, esta suele manifestarse de manera aguda. El médico es el personal calificado para diagnosticar y tratar esta afección. Algunos de los síntomas pueden ser hemorragia, vómitos y náuseas, pérdida de apetito, diarrea, distensión abdominal, pérdida de peso y flatulencias y eructos. Tratamiento de la gastritis erosiva. Antes que nada, es necesario que el médico realice una endoscopía. De esta forma se puede determinar la gravedad de la lesión y elegir el tratamiento más indicado. Normalmente, el tratamiento a seguir buscará inhibir la producción de jugo gástrico, utilizando un medidor de la bomba de protones o un bloqueante H2 durante 6 u 8 semanas. Y aquí termina el video de hoy sobre la gastritis erosiva. Si tienes cualquier duda o cualquier información que quieras compartir con nosotros y con todos nuestros suscriptores, déjanos un comentario y no olvides suscribir. Hasta la próxima.